Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, lunes 14 de enero del 2019, iniciando esta semana laboral con buen pies, con buen ánimo, pidiéndole a Dios la dirección de nuestros caminos. Esto es de mañana, gracias a, a ustedes por permitirnos compartir todo el contenido nacional, internacional, local, en materia de noticias, entrevistas, comentarios y todo el acontecer en este mundo globalizado. Yo soy Fulvio Ureña y junto a mis compañeros Francis Rodríguez, Raquel Ortega, estaremos llevándole todo el contenido de hoy, de mañana. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el Nordeste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 Gracias mil a Televiaducto, Canal 17, que nos abraza a la provincia de los presidentes. Espaillat, también al Canal 46, que nos une a todo Santiago y toda la línea noroeste. Santiago, la ciudad de los 30 caballeros. Y para gran parte de Estados Unidos, en diferido a las 11 de la mañana en el 1014 a través de Canaán.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 la mayor parte de nuestro territorio estará soleado gracias a pocos campos nubosos que, que estarán presentándose en el día de hoy. Una circulación anticiclónica está incidiendo para que haya pocas nubes en los niveles medios y altos de la troposfera. Pueden ocurrir aguaceros dispersos. En la zona norte, noreste, sureste, suroeste, zona fronteriza y cordillera central, de muy corta duración, temperatura agradable, viento del este, noreste, está trayendo temperatura agradable en la mayoría de nuestro territorio nacional, especialmente zonas montañosas de la cordillera central y la cordillera Septentrional. Temperatura sumamente agradable en las horas de la madrugada y primeras horas de la mañana. Es decir, mayormente soleado tendremos este lunes 14 de enero del 2019. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Está el día dispuesto para que usted, con la gracia de Dios, pueda disfrutarlo a plenitud. Eh, producción nos tiene preparado hoy el contenido de un tema eh, que ha estado gravitando en el mundo político y es el tema de las aspiraciones de Ramfis Trujillo, que fue eh, as, eh, asumido por el PDI, el Partido Dominicano Institucional, PDI y antes de entrar en mayores detalles sobre esto hay que recordar un poco de historia los 39 años de dictadura que duró nuestro país con la familia Trujillo más de 40 mil muertes que todavía están sin investigar que todavía no se ha formado una comisión de la verdad para sacar a relucir todos esos hechos eh, trágicos que pasaron durante esa dictadura, la falta de libertad que existía, los exiliados políticos, las familias que padecieron expropiaciones de sus bienes y también el uso de todos los recursos del Estado por parte de la familia Trujillo, y la expropiación también de recursos particulares. Una dictadura férrea, una dictadura de las más fuertes que azotó a América en esos momentos, a tal magnitud que el dictador Rafael Leonidas Trujillo tenía unos de los eh, arsenales militares de la época más fuerte y también poseía uno de los servicios de inteligencia más temible y muchos secuaces que se encargaban de mantener el régimen sobre todas las libertades en nuestro territorio y fuera del territorio. Se le vio enviar a matar presidente al exterior. Imagínense usted, esto es algo inimaginable en los días de hoy. Sin embargo, Leonida Trujillo lo hizo en varias ocasiones y lo que se vivió aquí es digno de continuar estudiándolo y también de exigirle a esta sociedad que se esclarezcan muchos casos dantescos que se hicieron en contra de la libertad. Y la Junta Central Electoral en un comunicado directamente prohibió que el partido del PDI presente a Ramfis Trujillo como candidato. Esto salió en una comunicación que le hicieran al Partido Demócrata Institucional que Ranfis Trujillo, nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo, no puede ser candidato presidencial del país. Y una de las causas es que Ranfis es ciudadano norteamericano y que primero debe renunciar, a la ciudadanía norteamericana, como lo establece el artículo 20 de la Constitución de la República. Un caso que veo que puede resolverse es un caso sencillo. Hay otros casos más fuertes y que la Junta no lo ha presentado. Por ejemplo, el caso de pertenecer a, a la familia del dictador y que como establece la Constitución, donde esta familia no puede optar por cargos presidenciales aquí en el país. La Junta Central Electoral dice en la carta enviada a la dirección del PDI que nadie puede estar por encima de la carta sustantiva de la Nación y que Ramfis no cumple con los requisitos para ser presentado por ningún partido como candidato a la presidencia. Una comisión del partido del PDI se acercará en el transcurso de esta semana a la Junta Central Electoral para que le haga formal entrega de la comunicación en cuestión que afecta a la candidatura de Ramfis. ¿Por qué eh, sacamos este tema a colación? La escasez de liderazgo en lo que ha asumido estos últimos 20 años el partido del PLD y los demás partidos que hay gravitando en la sociedad dominicana, en lo que se ha asumido esta falta de credibilidad en la parte política, donde apenas el 20%, 22% de, la, de los habitantes de nuestro país cree en la política y cree en los políticos lo que se evidencia un desgaste terrible, porque en esta democracia incipiente y en cualquier democracia, la parte política juega un papel protagónico. Y cuando no se tiene credibilidad, cuando no se tiene confianza, entonces suceden estos casos que vienen pseudo salvadores y se presentan, como la opción, y le empiezan a dar a las gentes los mensajes que ellos quieren escuchar, los mensajes de necesidad a los cuales han sido sometidos tantos años. Y en, en estos últimos 20 años se nos ha sometido a un bombardeo en, todos los medios de en la mayoría de los medios de comunicación, de progreso, de crecimiento, teniendo una población sumida en la pobreza y en la dependencia de una tarjetita para comer. Y cuando hay ese ambiente de poca credibilidad y pocas oportunidades, vienen estos salvadores a presentar temas que, las autoridades no han enfrentado como deben de enfrentar. Por ejemplo, el tema de la delincuencia, el tema de la seguridad ciudadana. El pueblo agonizando, pidiendo, sugiriendo, demandando atenciones de seguridad ciudadana y no se le ofrece. Ejemplo, el último asesinato, el hermano del obispo de Santiago, Bretón, interceptado en el puente que va de Santiago a Licey, o de Moca a Licey, en un motorcito, asesinado a puñaladas. Entonces, cuando la sociedad no tiene respuestas a estas demandas, donde ya a este pueblo le han quitado toda su libertad, para hacer vida social, para andar con seguridad en las calles y nos hemos tenido que atrincherar en nuestras casas llenas de hierros, de alarmas, de cámaras, de seguridad privada aquello que lo pueden pagar. Entonces vienen los salvadores a decir que ellos van a dar seguridad y que van a ser eh, fuertes y que van a y usan términos terribles, van a acabar con la van a matar a los delincuentes. Otro ejemplo, el tema fronterizo, que todos sabemos a, a lo que se presta a la frontera y a, la, a lo que la han usado todos estos años, todos los gobiernos, entonces trae como consecuencia que lleguen salvadores como Ramfis Trujillo, diciendo que va a poner a raya a los haitianos y surgen entonces esos debates que si puede, que si no puede, tanto así que alcanza la simpatía que otros líderes de antaños y de tiempo en la política no llegan a sustentar rápidamente Alcanza una simpatía que es digna de consideración porque obedece a sentimientos de ciudadanos dominicanos que se sienten insatisfechos y representan a otras partes que no hablan por la indignación que causa lo que estamos nosotros padeciendo como nación. Y decimos, este país está a la deriva, aquí no hay control de nada, aquí cada quien hace lo que quiera. Y las autoridades y muchos funcionarios y muchos legisladores se burlan en la cara del pueblo haciendo eh, ostentaciones de riquezas que son bochornosas en la sociedad en un pueblo que se le ha dicho que es rico, pero que es pobre, con una escasa escolaridad que apenas alcanza el quinto grado, con múltiples necesidades acarreadas durante tantos años que venimos cargando esa cruz, necesidades de alimento, necesidades de vivienda, necesidades de agua potable, necesidades de, de atenciones primarias en nuestros hospitales para nuestras gentes y trae como consecuencia entonces que encuentre el ambiente, que encuentre el caldo de cultivo para poder entonces presentarse como salvador de la nación. Y hoy la Junta Central Electoral dice, no, usted no puede eh, ser candidato presidencial o presentado por ningún partido hasta que usted no renuncie a la ciudadanía norteamericana yo creía que la junta le iba a decir usted no puede porque usted es de la familia Trujillo y la constitución lo prohíbe pero bien ahí está el proceso se inició por ahí y es una atención y un llamado a todo el pueblo dominicano. Una dictadura es fea, una dictadura es sangrienta, una dictadura es privacidad, es libertades, una dictadura es que usted no está seguro en ningún sitio. Es una de las cosas más dantescas que pueda existir. Estudien la dictadura lean a los jóvenes, busquen lo que pasó, cada una de las cosas que sucedieron en nuestras calles dominicanas. ¿Por qué nosotros visualizar este tema tan delicado? Porque la clase política tiene que darse cuenta que no ha solucionado un solo problema social demandado por la sociedad dominicana. Uno solo de las necesidades que tiene el pueblo dominicano ha sido solucionado. Y tenemos un país hipotecado y también tenemos una nación sin reservas en la parte moral, en la parte política, porque nos han quitado parte de la misma moral que cada uno de nosotros tiene que tener como ciudadano. Esto es de mañana, así iniciamos, llamando la atención al pueblo dominicano de este caso tan delicado. Tenemos que fortalecer nuestra democracia entre todos. En breve volvemos, hay más contenido. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana y de inmediato presentarle a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. O, hoy, pude o... acompañarte en el comentario sí. de la mañana. Pero tú tienes yo un sé, aporte muy bueno. Yo Francis. soy Francis Rodríguez y agradezco a usted el favor que nos permiten cada mañana entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor y este es su programa de mañana. Agradecido de Dios por la luz de este nuevo día y que nos dé inteligencia. ...para tomar mejores decisiones... Sí, el aporte... ...que... ...te hacía... ...fuera de... ...del aire... ...es que la ley... ...5880... ...del 3 de... ...marzo del 62... ...por el... ...Consejo de Estado... ...posterior a la... ...muerte de Trujillo... ...prohíbe... ...a toda persona alabar o exaltar los Trujillos y su régimen tiránico, en altavoz o por medio de gritos, discursos, escritos, públicos, epítetos, dibujos, impresos, grabados, pintura o emblemas que se considerará y juzgará como autor de delito contra la paz y la seguridad pública, será castigado con prisión de 10 a un año, multa de 10 a 500 pesos con ambas penas a la vez. Ese párrafo dice, en iguales penas incurrirán los que formen parte de grupos o reuniones destinados a los fines de arriba indicado o a los que hagan circular rumores relativo al posible restablecimiento del régimen, ahí está la primera eh, indicación directa, por estar este en pugna con el sistema democrático. Es decir, que todo lo que se promueva y haga una especie de, de atracción, porque la verdad es que Ranfi, en el fondo, la gente lo que está haciendo es reconocimiento que en época de Trujillo usted se podía sentar con un millón de pesos y nadie le hacía nada, porque... El, la asociación de delincuentes y de atracadores no existía y el que lo hacía sabía cuál era su destino entonces con Ramfi al establecer el mecanismo eh, o la, la propuesta que da pena que más de 40 años, más de casi 50 años Vincho Castillo advirtiendo sobre los temas fronterizos y de nacionalidad pero el odio la renciña, dividió al pueblo dominicano en un tema que es de unión de todos. En cambio, Ramfi se lo han comprado. Así es. La protección de frontera, como si eso fuera... Es que lo hemos traído nosotros, no Ramfi. Ramfi lo cogió del discurso nuestro, porque ha visto que el pueblo está hastiado de la indiferencia de este gobierno. Pero también su foco principal... Aquí lo que se necesita es Ranfi para que se acabe, la, porque lo, lo que hacen es retraer el concepto o el pensamiento de su abuelo. Sí. Ranfi per se para mí no representa un peligro de, de dictadura. Pero, asume Pero en este momento los disgustos. la gente lo está relacionando directamente a la sangrienta fórmula que tenía su abuelo para preservar la integridad y la seguridad del Estado. Uh -huh. Delincuente solamente era Trujillo. Porque robar o quitarle tierra a uno era lo mismo que robarle una vaca a otro. Pero a base de terror, a base de... de... de, de dureza. Y las empresas eran de él. Y todo era de Trujillo o del régimen. Entonces... Ciertamente que se viola directamente la, el, la, la ley 5880 que yo le he venido hablando desde que surgió la figura de Ramfis y que lo estigmatizan otros por ser nieto de su abuelo, de Trujillo. Sí. Pero él no tiene, ni vivió la época, nació ocho años después. Y además, existe en la República Dominicana un sesgo, un cerco a esa propuesta de Ramfis en razón de esta ley, porque todo el que se reúne con propósito de restablecer, y la gente cree que estaría restableciendo la mano dura de Trujillo en, en, en su nieto, que es un error. Pero a la vez, la Constitución preserva un tanto, diría yo, no es que sea así, pero yo lo interpreto que cuando habla del artículo 20, quién puede ser presidente de la república, también le dice cuáles serían las cuestiones que lo limita. Es decir, que es muy difícil que usted vea en Estados Unidos gobernar un inmigrante, Puede tomar puestos, eh, ¿cómo dicen? Eh, legislativo, como dicen, legislativos, en ayuntamientos como regidores, que allá se les llama concejales, concejales porque ellos manejan presupuesto, los regidores aquí no manejan presupuesto, lo maneja la alcaldía. Pero limita a todo ciudadano dominicano naturalizado, es decir, a todo ciudadano extranjero nacionalizado dominicano para ejercer la función de presidente de la república. Esas son otras cosas. Yo diría que trata la constitución y el legislador o el constituyente al momento de establecer los requisitos de ser presidente de la república trata de purificar y de que sea un dominicano puro y con raíces aquí, es lo que yo entiendo, raíces aquí, Ramfi tiene raíces dominicanas, pero no tiene las raíces de aquí, porque nació en Estados Unidos, ya en el exilio de la familia, ¿verdad?, Totalmente distinto hubiese sido que él fuera dominicano puro. Pero si tuviera también la nacionalidad de otro país, tendría que abandonar aquella. Lo grave, Francis, de este caso es que por tanta irresponsabilidad que han tenido nuestros gobernantes y nuestros políticos en todos los años, hoy los temas de las necesidades sociales de nuestra nación estén insatisfechamente complacidos. Tantas necesidades que hay. Entonces, la credibilidad de los políticos, la credibilidad de las instituciones está en el suelo. Apenas un 20% de la población cree en la institucionalidad de los partidos políticos y en los políticos. Entonces, con una sociedad en crisis de credibilidad, okay. con una sociedad donde se le ha dado una corona con miles de estrellas a la impunidad, con una sociedad post, con la justicia postrada al Estado, entonces vienen estos salvadores que pueden... Poner en peligro nuestra nación, como ha sucedido en Venezuela. Un ejemplo inmediato. Y nosotros como sociedad tenemos que estar alerta. Y esta democracia que tenemos, aún débil, aún socavada, por avariciosos, por ladrones, tenemos que defenderla. Y hacer de ella una democracia sólida, formada en valores, con nuestros mejores hombres. Y ahora vamos a tener una oportunidad como pueblo de elegir los mejores hombres. Y aquellos que pueden aportar a la nación, que no se agreguen a la orilla y se hagan indiferentes. Y, y le dejamos eso a a la mayoría, a una parte que, que, no, que no piensa en nada, más que en ellos y en sus bolsillos. No seamos indiferentes. Si seguimos siendo indiferentes, entonces nuestra sociedad como tal corre peligro. Pero tú sabes, ¿Y Pum, qué le podemos nosotros ofrecer a nuestros descendientes, a nuestros hijos, que, a nuestros nietos? Nada. Que el... Que Ranfi, es el producto, como tú decías, de la ausencia y del, de, y del descalabro de la política y de los partidos, producto de la irresponsabilidad y deficiencia de los mismos, quienes han tenido la oportunidad de gobernar el Estado y no han advertido la satisfacción colectiva producto de los actos del Estado Obviamente que van a lograr la insatisfacción y el repudio, que es lo que aspiramos, que haya una conciencia social tan alta que los intereses políticos ciudadanos de hoy no sean los intereses políticos ciudadanos de mañana, en razón de la evaluación de quien ya ha tenido la oportunidad de gobernar y no ha cumplido, ah, y satis hecho esos roles y eso es lo que yo entiendo se da como un ciudadano pleno cuando usted empieza a tener conciencia de la responsabilidad de elegir para que sea gobernado a la vez usted pero que lo haga con conciencia no por el extravío de la de la insistencia populista, clientelista, de dame lo mío, de, de que te llevo esto, que te doy aquello, y después de ahí, nada. ¿Tú crees que es posible, Mira, Francis, que anden ahí unos precandidatos que se han llevado el erario público, la gran mayoría de ellos, se han burlado de este pueblo y andan con la carita muy limpia, presentándose como panacea de la política, ellos, es verdad que no pueden entrar a Estados Unidos, ¿por qué? Porque ellos mismos tienen miedo de ir a Estados Unidos, porque allá le dicen la cosa, se lo dicen en la cara y se lo estrían en la cara, porque allá, allá la democracia lo soporta, aquí no. Pero señores, una gente que todo el mundo lo sabe, que lo que andaban era en chancleta, padeciendo de todo, vendiendo vainita a, a, a peso y a, y, y a 25 cheles, y boletito a, a, a dos pesos, y hoy son los mayores empresarios del país, y hoy ostentan toda, toda señores, y miren el caso del canciller, porque se unen, eh miren el caso del canciller, que ahorita voy a tocar ese tema, los consulados en el mundo, no solamente de Estados Unidos, en el mundo, ahora los de Estados Unidos es un escándalo, un escándalo mayúsculo, bueno, y ahí están como, como dioses, como, como solucionadores de los problemas y andan con la carita muy limpia. Esta sociedad tiene que dejar de ser indiferente, Francis, y presentarse bueno, y hacer las elecciones de sus mejores lo hombres. Lo más sinvergüenza posible, se enfilan, lo quito porque lo llamen, hacia el PRD, mucha gente. Sí, Mucha gente se le está poniendo adelante haciéndole eh, ojito bonito, ya que todavía no han tomado la decisión, como lo hizo Ángel Armanza, que decidió irse y dijo por qué. Pero saber que aquí hay personas que dicen ser políticas y que quieren el bien de, de, de su país, y lo único que le interesa es estar conectado con esa línea de nombramiento, de dádivas, de oportunidades, porque las deleidades que ofrece el que se comió el tiburón podrido y tiró los escrúpulos, no lo dije yo, lo dijo él mismo, al Zafacón le ha abierto carta y han utilizado a Relaciones Exteriores como uno de los mecanismos para emplear personas que le juren votos le juren lealtad en base a lo que van a recibir o lo que le han ofrecido. Usted se imagina que Relaciones Exteriores es uno de los órganos más importantes de, la, de cualquier país, porque allí se cumplen las políticas internacionales y la relación con en países con los cuales tenemos estreches y países que allá se cumplen las normas, se respetan el orden institucional del país, haciendo creer que nosotros hacemos trabajo a través de relaciones exteriores, que Estados Unidos, que es la potencia mundial, la más grande, apenas tiene 14 cónsules y nosotros tenemos 108. Ya Fulvio dará los detalles. Pero Francis, mira... Eso es... Eso es una sinvergüenza grande de, de Miguel y de, y de los dirigentes altos que tiene al lado para producir la estampida de cualquier partido, porque aquí lo que hay es política para buscarse lo suyo. Siempre tengo que resaltar que pocos partidos y pocos políticos han hecho lo que han hecho los de la Fuerza Nacional Progresista, que teniendo el poder y mucho más arrastre interno, en el PLD, que ha defendido en su momento sus luchas, que el PRD, porque el PRD era el que teníamos en el frente, dándonos tú a tú. De hecho, Hipólito no pudo cruzar en la última. Pero Francia. No teníamos los votos, pero le quitamos los votos. El PLD ganó ampliamente, pero Danilo es tan mal candidato que casi le gana a Hipólito con todo lo que nosotros le hicimos, Pero porque solamente los expos publicitarios que nosotros lanzamos, que no eran inventos porque era la producción o reproducción programada de todos los desvaríos que tuvo Hipólito en su gestión, no era nada de campaña sucia, no... El peligro de olvidar. ¿Lo recuerdan? Sí, pero tú sabes, Francis... Y con todo y eso, Danilo casi pierde. Tú sabes, Francis, volviendo a la vigencia del caso... El de hombre Ramos. más caro para el país, claro. para el gobernar, sí. costó 185 mil millones de déficit cuando Leonel tuvo que emplear a fondo todo eso cuarto. Y eso se lo quería indigar a Leonel. Pero eso costó Danilo para estar ahí como presidente, porque Hipólito casi se lo llevaba. Nunca subía del 15%. Y le crearon toda una expectativa pagada por Joao Santana, reproducida, de que era un hombre que tenía una popularidad de 82. Nunca fue así. Pero mira Francis, falso. Eh, esos déficit tiene que pagarlo la población, cada dominicano. ¿Por qué vigencia a, France, a, Fran, a, a Ramfis? Por la ausencia de... ¿Tú sabes lo que es que un estudio por una empresa internacional, INECON, contratada por la Superintendencia de Electricidad, diga que aquí, en las tres EDES, se pagan más de 7 mil botellas y que esas 7 mil botellas, en el lapso de tiempo que se hizo el estudio del 5 al 17, se han pagado de esas 7 mil botellas más de 6 mil millones de dólares. Porque ahí los sueldos son lujosos. Y este país se quede así indiferente. Entonces, nosotros como ciudadanos somos culpables de todo lo que está pasando por la indiferencia de nosotros. Todos le... esos recursos que se toman prestados, sí. tiene que pagarlo. La población. Claro, todo, ¿eh? Pues mira, yo quisiera que usted haga un ejercicio y piense, y, y, imagínese un momentito, a Miguel Vargas y a Luis Neto, sin esa posibilidad de emplear y cargar la nómina de relaciones exteriores. A ver quién va al PRD. ¿Quién? hay quién? Bueno, ya se escucha ya sí. la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal, mis hermanos? Buenos días. Fulvio. ¿Cómo está, mi hermano? ¿Y ustedes, los yo, yo estoy indignado. Lo escucho tirando paqueticos tempranito. Yo ¿eh? me siento mal. Ay, mi madre. Ustedes han comenzado duro y culveros, Francis. Ahora le tocó al hermano, al hermano de Bretón. ¿A quién? Al hermano del obispo, del arzobispo, Bretón, del es, arzobispo de Asimismo Santiago. Es. Muy lamentable, muy lamentable. Miren, esas y otras informaciones ya eh, iniciamos rápidamente. Bendiciones para ustedes, hermanos, y para todos los que nos sintonizan a esta hora, en este lunes, lunes de enero. Miren, vamos inmediatamente en el ámbito internacional. La oposición convoca marcha por gobierno de transición en Venezuela. La oposición venezolana llamó este fin de semana a sus partidarios a movilizarse el 23 de enero para presionar un gobierno de transición tras la juramentación de Nicolás Maduro para, uno, para el nuevo mandato que, denuncia como, que se denuncia como ilegítimo. Así que ahí vemos las imágenes y vamos a ver esta información. Adelante. Es suficiente pegarnos a la condición en dictadura. Entonces debe ser el pueblo de Venezuela, las Fuerzas Armadas, la Comunidad Internacional que nos llega a asumir claramente el mandato que no vamos a escurrir, que vamos a ejercer. Luego de este llamado, el presidente del Parlamento de Venezuela, Juan eh, Guaido, fue detenido ayer durante casi una hora por el servicio de inteligencia. Este mismo que escuchábamos, por el servicio de inteligencia. Sin embargo, fue liberado hasta después acción de la cual se desligó el presidente Nicolás Maduro. Vamos a escuchar entonces. Adelante. Quiero mandar un mensaje muy claro hoy a Miraflores. compañero, el juego cambió. El pueblo está en la calle. El pueblo va a seguir en la calle. Y si querían enviar un mensaje para que nos escondiéramos o para que nos encontráramos, ¡Aquí está la respuesta del pueblo! ¡Aquí estamos! Tormenta invernal causa al menos cinco muertes en los Estados Unidos. La tormenta de invierno, GIA, azotó Estados Unidos este fin de semana dejando cientos de automovilistas varados en las carreteras causando decenas de choques, corte de electricidad que afectan a decenas de miles de personas y causan muertes, han causado al menos la muerte de cinco personas en accidentes. Así que ahí vemos las imágenes, señores. Increíble ¿eh? cómo se encuentra Estados Unidos eh, azotado por esta tormenta invernal GIA o GIA. Y ahí vemos las imágenes, cómo están las calles de la ciudad de Nueva York. Miren, en el ámbito nacional matan ya Fulvio Adelantaba. Matan el hermano del arzobispo de Santiago En medio de una sentida manifestación de duelo Ahí está, fueron sepultados ayer los restos mortales De Domingo Bretón Martínez Hermano del arzobispo metropolitano de Santiago Este hombre fue asesinado el sábado por delincuentes Bretón Martínez muerto de una estocada la noche del pasado sábado Cuando fue asaltado por dos jóvenes que se para desbocarlo de la motocicleta que conducía en la carretera moca Licey. Así que ahí están las imágenes del hermano del arzobispo de Santiago, quien llamó a las autoridades para que enfrenten la delincuencia a fin de evitar que otras familias pasen por las situaciones que vive la suya, por la muerte trágica de su hermano. Escuchemos. Ahí, ahí, ahí vimos nosotros, Y le caímos atrás también a ellos, pero no pudimos nada. No sabíamos que estaba coitado, no sabíamos nada. Si no, cuando le caímos atrás ya ellos habían dado la vuelta y no, no pasaron por el frente. Que si uno tuviera el malo, también lo hubiera matado a ellos. No quisiéramos que otros se vieran envueltos en situaciones así. De eso se trata. Hicieron mucha diligencia con el 911, incluso pidieron a algunos patrulleros ...de policía no fue posible encontrar una ambulancia ni nada para llevarlo a tiempo. Agentes policiales a la zona, el departamento de homicidio... ...conjuntamente con el Ministerio Público está trabajando el caso... ...y en base a eso se han entrevistado más de 20 personas... ...para determinar, tener pista y poder arrestar a estos individuos... ...y apresarlos y someterlos a la justicia con relación a este hecho lamentable verdad a la trágica muerte de este hombre domingo bretón martínez hermano hermano del arzobispo metropolitano de santiago ultimado este fin de semana para ser desbocado de su motocicleta esto fue en santiago Qué lamentable en el ámbito local regional miren vamos a salcedo este fin de semana por allá matan joven a balazos en salcedo desconocidos ultimaron de varios disparos un joven en la sesión Conuco de Salcedo. Vemos imágenes, señores, en el momento en que esto se produce, en las imágenes se aprecia cuando los sujetos a bordo de un jeep se desmontaron armados y cometen el hecho emprendiendo la huida. Así que el obseso fue identificado, mírenlo ahí, como Giorgelín Evangelista Tejada González, de 28 años de edad, residente en la sesión de Conuco Abajo, en Salcedo. Escuchemos. Ahí vemos imágenes, ¿verdad? De quién era este joven y repito, eh, en las imágenes que veíamos hace un momentito se puede notar cómo los, ahí está los desconocidos llegan a bordo de este vehículo, se desmontan e inmediatamente llegan al lugar. Se desmontaron cuatro increíbles, sí, cinco señores se iban a desmontar y ahí está cuando se produce entonces el hecho e inmediatamente lo ultiman. Emprende en la huida a bordo del vehículo. Jorgelín, Evangelista Tejada, de 28 años de edad. Ahí está. Buena mujer atropellada en Salcedo. Se trata de Caridad Cuevas, de 44 años. hallada en un contén. Ahí está. En la referida comunidad, según datos preliminares, la OPSISA fue atropellada y dejada abandonada. Hasta el momento... No se han ofrecido mayores detalles, las autoridades investigan el hecho. Ahí está la obcisa Caridad Cuevas de 44 años, encontrada, atropellada en la comunidad de Salcedo, Cuevas específicamente. Miren señores, aplazan por tercera ocasión el conocimiento de medida de coerción a la profesora que hirió a una mujer o acusada de herir una mujer juntamente con su hija. Aquí en San Francisco de Macorís, Tércida Castillo y Yamilet Vargas, ahí está, son acusadas de herir de gravedad a Ironelis La Santos. En un hecho ocurrido aquí en San Francisco de Macorís, miren ahí a Ironelis, la medida será conocida en el día de hoy. Veamos. Sí, si nueva vez fue suspendida la medida de coerción. ...a los fines de que se nos entregue un CD grabado con el video... ...donde se va a reflejar, donde se va a visualizar la real situación... ...donde fue objeto en las heridas, heridas cortantes, cortopunzantes... ...de la señora Ironelli. entonces la defensa de las imputadas... ...se opuso a que se suspendiera... Porque ya ella había hecho un pedimento y en el día de hoy ya renunció a ese pedimento. También quería que nosotros renunciáramos, pero ¿qué, ¿a qué íbamos a renunciar si nosotros no habíamos hecho el pedimento de que se nos entregara ese, ese CD? Bueno, señores, ahí está. Moradores impiden el apresamiento de un hombre por la DNCD en el sector Pueblo Nuevo aquí en San Francisco de Macorís. Residentes del sector Pueblo Nuevo. Impidieron el apresamiento de un joven por parte de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD. Los agentes llegaron a la zona donde se encontraba el joven identificado como Ramón Félix Mejía quien se dedica a gomero y al que según versiones se le quería colocar drogas. Inmediatamente miren las imágenes de lo que ocurrió. Tenemos audio ambiental. Escuchemos. ¡Guau, papá! a mamá, huevo. a ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! pedimos excusa, ¿verdad? Por algunas palabritas descompuestas que han... Pero ha sido eh, inmediatamente el video colocado en vivo. Prácticamente bueno, en crudo de lo que ocurrió por allá para que ustedes eh, eh, pudieran observar y escuchar más a fondo sobre lo que hizo por allá esa multitud... Bueno, parte de las personas que se encontraban ahí que impidieron que esos agentes le colocaran drogas a ese supuesto vendedor de gomas. Miren... Denuncian puente de la UAS, puente peatonal, no tiene capacidad para la cantidad de estudiantes que va a fluir por ahí. Así que vamos a ver lo que dice Joel Martínez, el presidente de la Federación de Estudiantes. Adelante.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 de que a ese puente se le haga un, un estudio y que ese estudio revele cuál es la condición real del puente peatonal de este centro. Ahí está Joel al momento de expresar. Miren señores, denuncia un mal estado de calles en la urbanización Toribio Camilo. En esta ciudad de San Francisco de Macorís, sus calles se encuentran intransitables. Ahí vemos los charcos de lodo, los pozos. Increíble. Vamos a ver, Adelante.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 intransitable en la Toribio Camilo, Dios mío. Miren dirigentes del PLD en esta ciudad afirman no se puede reformar la Constitución para beneficiar a una persona. Aire de reelección. Escuchemos. Yo creo que el compañero Danilo Medina es un hombre que tiene el sentido de la historia y sabe que una acción aventurera e intentar reformar la constitución para tener derecho a repotularse sería sumamente complejo, difícil para el PLD, para su familia y para el país. Por tanto, yo creo que con mayor Danilo Medina no se va a aventurar. No Estamos jugando la defensa de la constitución y por eso nosotros decimos, y así lo dice también nuestro, nuestro líder, que él defiende una causa. Y es que no se debe atropellar la Constitución. Nosotros tuvimos una reforma en el 2015 mediante un acuerdo que hicimos que fue un acuerdo que yo no estuve de acuerdo nunca, que por disciplina lo seguimos. están los dirigentes? Miren, señores, residentes en el sector Pueblo, eh, Juan Pablo Duarte del municipio de Pimentel denuncian mal estado de las calles. Y es que allá también se encuentran intransitable. Veamos. La situación de esta comunidad que no, no tenemos padrino y que no tiene padrino, muere moro. ¿Qué tiempo tiene la calle en ese padre? No, a esto nunca se le ha hecho nada. Eh, ¿Cómo que se llama? Eh? Cepede, cuando, Cepede estaba. cuando Cepede estaba por aquí por hacía siempre cositas. No era que hizo gran cosa, ¿no? Pero se apuraba más. Que nadie se apura por pues, nada. Nadie se apura por pues, nada. Todo el que llega no, dice que va a hacer y no hace nada. ¿Qué tipo tiene la calle así en ese estado? Tiene mucho que no le hacen nada. Las autoridades lo han pasado por aquí. Ni el síndico ni el... Sí, hay sí, síndico. Sí, síndico. Si pasa cada rato, ¿Sí? pero no hace nada. Bueno, señores, así se expresan los residentes en el sector Juan Pablo Duarte del municipio de Pimentel. Fidel Santana afirma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 y que tampoco está criminalizado en la legislación del país Bueno, ahí está Fidel Mujer se estrella contra una vivienda Al ser tiroteada por la policía en Santiago En Salcedo, perdón Una mujer sufrió un accidente en Salcedo Al ser agredida a tiro Miren esto señores, increíble por parte de la policía Al esta no detenerse en un retén en el sector Las Cuevas, en ese municipio. Miren cómo quedó el vehículo y ahí están los impactos de bala que recibió. Veamos. Se, supuestamente la muchacha estaba allá, la, la conductora del, del vehículo. Uh. Eh, las policías, según me contaron, eh, no me estaban allá haciendo investigaciones. Entonces, no. eh, pasó que la tipa, no sé si se puso nerviosa, no, que fue lo, no sé qué es lo que le pasó. Sí. Eh, que ella en vez de pararse, ella siguió. Entonces parece, estaban tirando tiros. Entonces ella... ¿Me Después del control de vehículo. ¿Y vino y se trajo aquí con él? Sí, sí. ¿La mandaron a parar? Sí, porque aquí mataron un primo de nosotros anoche. Ajá, entonces yo te... ellos pensaban que eran ellos los delincuentes. Okay. Entonces la mandaron a parar a ella y ella se puso quizás nerviosa. Uh -huh. eh, no se paró, entonces le tiraron un tiro, eh, dos tiros, no sé cuánto fue. Frente allá donde mi hermano que vive allá. Entonces, al no pararse, ella chocó eh, este vehículo que estaba estacionado, no así, estaba estacionado allá. Eh, ajá, y mire la, mire la consecuencia eh, ahí. Okay. Y ese fue el soporte de ella. Porque si esa yipeta no hubiese estado ahí, quizás ella se hubiera matado ahí o hubiera roto esa pared con todo para allá. Ahí está. La yipeta fue la que sufrió el golpe del vehículo que conducía a la mujer, que era un color, un vehículo blanco, color blanco, ella se estrelló ahí contra la jipeta, le sirvió de soporte, como dice la señora, ella se desplazaba a bordo de ese Kia, mírenlo ahí, color blanco, increíble señores, así que ahí está, un hecho caramba, lamentable, verdad, esta mujer fue mandada a detener, al parecer, como decían algunas de ellas, se asustó, no escuchó el llamado de la policía, no se detuvo y miren las consecuencias.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 En el ámbito internacional, nacional, regional, local. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Bendiciones. Francis, Fulvio, saludo a Raquel. Bye bye. Muchísimas gracias, Vladi, por este parte noticioso. Que tenga un feliz día hoy. De inmediato presentar a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días. Buenos días, Fulvio. Buenos días, Francis. Un abrazo, hermano, para ambos. Muy buenos días a ustedes, amables televidentes. Gracias por estar ahí como cada mañana. Aquí estamos, bajo la bendición de Dios y gracias a ustedes por recibirnos. Saludo a los que llegan por nombre Félix. Hoy es día, según la Iglesia Católica de San Félix de Nola. Así que a todos los Félix, que son muchos, felicidades y bendiciones en su día. Bueno, ya, muchas Raquel, noticias. Y amables yo quiero saludar a un... Ha sido televidente en Nueva York, en el Bronx. Me llegó la información y que aprecia o disfruta mucho nuestro espacio Qué bueno. y que le gustan los comentarios ¿no? y, el, y el contenido. Julio Muñoz, alias Gillo, nuestro saludo, saludo para a Gillo. ese amable televidente desde el Bronx, que cada día sintoniza nuestro espacio y que sabemos se ve de forma nítida como dicen algunos en el 1014 por, diferido a las, en 11 las 11 de la mañana, de la mañana. O, eh, otros nos ven por internet, por internet Así es, .telenor .com a todos el amigo yillo nuestro saludo nuestro aprecio y gracias por preferir nuestro espacio y nuestro contenido bueno muchas informaciones eh, la, lamentables dolorosas que han ocurrido este fin de semana. En el ámbito nacional, comenzando con la muerte del de hermano del arzobispo de Santiago, el señor Domingo Bretón Martínez, que falleció eh, a manos de delincuentes. Esta inseguridad que está arropando a nuestro país cada vez es más alarmante y pareciera que no hay solución. Decía el arzobispo que esta, esta, esta delincuencia significa un reto para la... La de, para la policía, para los organismos de seguridad, lucharon por el 911 para que llegase a Santiago, lo instalaron allá, estamos esperando que se replique en el país completo, pero no es suficiente, parece ser que no es suficiente cada uno de estos eh, mecanismos que se asumen eh, de vigilancia, de supervisión. Eh, la policía nacional, eh, mucho se habla de la reforma, mucho se habla de, de eh, trabajar con cierta dignidad, con buen salario, con buen equipamiento, pero no, vivimos encarcelados en nuestras casas, en nuestras, nos sentimos inseguros en nuestras calles, no hay ninguna seguridad y, y nadie escapa a la delincuencia para robarnos lo que sea por sí por pequeño o grande que sea, escuchaba esta mañana también de una destacadísima colega comunicadora la, eh, poner el ejemplo de otro caso de unas chicas que estaban disfrutando en una casa de unos amigos y salieron al frente a buscar un objeto a su vehículo y ahí mismo llegaron unos delincuentes que le llevaron a ellas con todo, se montaron el vehículo y, lo, le, lo, y, le, y le quitaron el vehículo, luego ya la dejaron abandonada. Entonces, son múltiples los casos, cada vez son más, y otros no llegan a denunciarse, pero que son muy dolorosos. No, no, no escapamos de recibir la información en la mayor brevedad en la respuesta al caso del arzobispo, porque la autoridad de la policía actúa rápido cuando quiere y depende del caso de quien sea. Entonces ya pronto vamos a tener respuesta en este sentido, pero nadie escapa a este nivel de inseguridad que estamos viviendo, donde nos están arrancando a nuestros Ay, jóvenes inclusive. Eh, y esto concatenarlo, ligarlo con el caso de muchachos de Conuco, Salcedo. El sábado en la noche, un, do un día doloroso para la provincia, Hermanas Mirabal, por la muerte de Giorgeli Tejada González, asesinado a quemarropa, mientras estaba en una cafetería, disfrutando con unos amigos llegaron preguntaron tú eres George Ellis tejada sí y le arremetieron a disparos cruelmente, cruelmente sin así. tener eh, eh, nada que lo que lo pusiera en condiciones de defenderse ni nada vilmente y sin, qué y sin protección facial fue no no no no no fueron con la cámara eh, de vigilancia que mostró Vladimir en el bloque, mostraba una de las que estaban afuera, muestran cuando el vehículo, la jipeta blanca llega y se demontan los cinco jóvenes. También los asesinos. Se ven muy jóvenes los asesinos. Entonces se está hablando y se está especulando mucho en temas de celos, eh, otros temas de trabajo. Él era promotor de unos productos ferreteros y lo mandaban y tenía, según me cuenta, mucha confianza en él. Sus jefes lo mandaban a recorrer parte del país a promover esos productos. Era una persona, un ser humano muy querido, según cuentan los familiares, amigos y relacionados. Llegó con vida al Centro Médico San Rafael en Tenares, pero murió al momento de, inicio, de que pretendían iniciar a operar. Entonces, yo me pregunto o, o analizo, ¿nuestro país es un escenario fácil de cometer esto y lo hacen y me va un mensaje funesto grave en la forma que llegan se desmontan el que lo hizo pareciera que fue el último que se montó lo mandaron a hacer aparentemente al, claro uh -huh. y se van como si aquí hacer eso resulta difícil comprobar quién lo mata. Pareciera, es decir... Pareciera que es un deporte ya hoy día, porque toda la, toda la semana escuchamos casos diferentes. Ya hay una persona detenida, no se ha dicho la identidad de esta, de esta va para investigación, pero hay una persona ya detenida por este caso. Entonces, la policía haciendo torpezas en supuestamente algo que se, que se eh, identifica en la noche del día anterior, al otro día o en la mañana, quieren hacer un retén en la misma zona, como si, como si se tratara de que van a andar por ahí merodeando. Y, y hacen que esta señora le disparan, porque obviamente hay una, una norma, uh -huh. pero esos retenes que se advierte con disparo no son los que se forman. Habría que tener claro si estos retenes tenían que ver con el hecho. Porque normalmente tú vas a Salcedo o a Tenares y es muy probable que encuentre un reten. Sobre todo ahí frente a la Y estana. sin tú saber a qué se. Frente a la hay entonces, todas las noches. ¿Cómo es y posible? En ¿no? ¿Cómo es posible que a la vez, producto de la efervescencia del hecho, se comete entonces un atropello a un ciudadano que se le compute? No van a poder ligar. Que yo sepa a esa señora que lo que hace es que se impresiona, choca y comete lamentablemente daños a tercero Pero mi preocupación, ya sin buscar otras cosas, es decir que República Dominicana es lugar propicio para el sicariato y para que la gente resuelva sus problemas como sucedió con la pareja de aquí, de Arenoso, de que él se sintió ofendido supuestamente. Por una lo ofensa que, pública. Una, una ofensa pública. Sí, que hizo el caballero. Óigame esto, que ofen, ofendido matarlo, acabar Pero la vida. solución matar al otro por una ofensa. Por un celular lo hace. Por no tenemos cuerpo. inteligencia. Uno se queda simplemente consternado, pasmado. Uno le va a dar, aquí hay miedo. Y tanto dinero que se gasta en otra cosa, tanto dinero que se roban. Entonces, para la seguridad ciudadana no aparece un plan fideligno, un plan serio, inversiones y decisiones serias. Eso es lo grande. Miren lo que pasó en Pueblo Nuevo. La DNCD va a hacer un operativo en Pueblo Nuevo de asunto de droga y va a apresar a un joven. Tenemos una llamada previa. Bueno, vamos a escuchar el contacto. Muy buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Sí, le habla Rafael López. Saludos, señor sí, López. comentando lo que estaba diciendo Francis sobre que los, los policías, los, la gente de, de, de, de los que nos cuidan a nosotros, se ponen en la parada, en camino a final. Pues, eh, mayormente esa, esa gente, y estoy hablando con, con, con bases sustentada, esa gente se pone ahí a buscársela si esa señora por ejemplo, que le sucedió ese caso hubiese cargado 100 pesos, de seguro que pasa por ahí sin ningún problema no lleve lo que lleve porque ellos lo que se aportan ahí es bueno. prácticamente a buscársela eh, con orden claro de sus superiores, porque ellos no se ponen ahí por así, por así sí. eso es una, un método de búsqueda que ellos tienen y esa señora debió a veces para llevar lo que llevara. Solamente tiene que llevar 100 o 200 pesos y entregarse. Y seguro, seguro, ese incidente que pasó ahí no hubiese sucedido. Paso el día. Bueno, bueno, gracias. Gracias por su comentario. Lo que aparenta que ella eh, entró en pánico. Uh -huh. sí Hay muchos mucho choferes que están iniciándose. Cuando ven un reten no es porque cargan algo. Es simplemente que se asustan. Sí. Y eso es lo que aparenta, pero ya la investigación dará. Mira. Decía lo que pasó en Pueblo Nuevo. La DNCD va a buscar un joven por asunto de un operativo de droga que está haciendo a Pueblo Nuevo y la, lo, la población de ahí de Pueblo Nuevo, lo del barrio, la gente, se opuso a, a este arresta, a arrestamiento. Yo quiero que la producción me ponga nuevamente el video, porque la DNCD está muy cuestionada en los últimos días especialmente con el caso que pasó en Baní y la D.N.C.D. no ha dicho nada hay un silencio total un silencio desde un silencio. el antepenúltimo jefe de ese, de ese organismo que jamás lo volví a ver eh, un gordito él, él, no hablaba mucho ese organismo no hace presencia. No, no, no, un silencio total, pero a un caso tan fuerte, hay un silencio que eso es algo de qué hablar. Entonces, ahora en Pueblo Nuevo, la población tiene una indignación tan grande que lo que pasó ahí es digno de analizar. La, la población se opuso y no se pudieron llevar el joven. Ahí hay respeto a las autoridades, ahí hay respeto a la... A lo que está sucediendo y respeto y respeto pero es una condición delicada sí. delicada esto mismo entonces porque estamos llegando a una cosa a aquí, una selva ¿eh? aquí hay aquí hay problemas porque fíjate que una profesora y su hija estén sometidas por agredir a otra por asuntos de celo o de asunto eh, eso es grave eso es grave hay otro y, contacto y eso me apena por lo que involucra a una, doc una docente, una profesora que debiera de tener otro nivel. Ahí vimos a la, a la ADP eh, darle apoyo, pero tienen que evaluar tienen que la primero. las circunstancias sí. y qué lleva a una profesora a ser violenta, junto a su hija, frente a una mujer que parece que en el medio existe una relación antigua de un señor con ella. Entonces, por Dios, profesora... ADP, por Dios, como está bien que la solidaridad, pero tienen que ser prudentes porque es un gremio. Bueno, vamos a pedir una llamada. Re, vamos a recibirla. Buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Qué es están saben de tantos los puntos de droga. Y ellos mismos saben ellos van a comprar. Eso lo sabe todo el mundo. Hay más víctimas no lo saben. Buenos días. Buenos días, gracias. Bueno, en gracias. En Pimentel se quejan mucho, se están quejando los moradores por el estado de las calles en el sector Juan Pablo Duarte y dice las declaraciones que escuchamos que el alcalde no hace nada, fueron sus palabras, echa atención a las autoridades, sobre todo estamos en un año preelectoral y le pueden pasar eh, facturas el próximo día. Pedirle 20. al conductor del vehículo que atropelló la señora que la dejó abandonada, quizás te puedas escudar. Tras el, el recorrido de tu escapada Después que la dejaste eh, muerta en una esquina Pero eso va a estar en tu conciencia Y te va a hacer miserable Todos los días de tu existencia bueno, No es una maldición Pero es un acto de irresponsabilidad atroz el que usted tenga la capacidad de conducir y no tenga la responsabilidad de responder a tus actos, producto de tu manejo temerario. Y si es que ella fue la imprudente, también tú tienes la oportunidad de defenderte y no verte como un atropellador per se, sino que lamentablemente el accidente se produjo. Pero hay que detenerse y darle asistencia a la víctima.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 Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Gracias a todos los que nos ven a través de la magia de la internet www.telenor.com.de. un abrazo y, bien grande. Eh, bueno ya da a conocer el periódico El Día que hay 20 personas detenidas por el caso de la muerte del hermano del de arzobispo Bretón. El señor le ha asesinado Domingo Bretón para quitarle la motocicleta. 20 personas detenidas ya. Yo le decía ahorita no, no no debe sospechar de que con la mayor brevedad habrá respuesta de la policía porque no fue a un desconocido que le asesinaron un familiar. Entonces aquí lamentablemente también deja mucho que desear de que la justicia y la policía trabaje rápido cuando es caso de nombres sonoros o de personalidad. en el caso de Salcedo tiene que pasar lo mismo. Y que, monseñor, mismo. Se supone, monseñor, debe haber respuesta rápida en todo. Recientemente yo lo escuché dar unas declaraciones en un programa que tienen en Santiago, en la iglesia, la iglesia, y hablaba precisamente del grado de inseguridad y hasta dónde ha dejado que crezca uh -huh. en la República Dominicana el propio Estado Sí. Lo vi yo un sábado y en su homilía en pasado también fue muy duro con el... con la con la situación del gobierno. Y mire, que penoso. Dios libre el mal penoso, que a otro le penoso, sucede. así es. Tenemos otro contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. Hola, hola. ¿Cómo? Buenos días. sí. Y Y lo vieron, no hay ¿sabes? ¿Pero que creer, que lo llevar, porque ellos tienen que llevar gente obligada, o sea como sea, tienen que llevar gente para hacerlo de bien. Y, Ahí no montarse, que lo mundo, y no, se negó a montarse, este pero afuera y ellos no, se a para hacerlo a este. Ya. Y entonces no. toda la comunidad se opuso puso y se lo quitaron en oro. Ya que no ¿tanto son ellos, que te sí. Y allá te ponen expediente que te da quedan 100 gramos y 50 gramos para ¿vale? ¿Cómo? ¿Sí? Ay Dios mío. Bueno, gracias por ese, gracias ese, ese por comentario. Gracias por el relato de lo que pasaba eh, allá en el sector. Eso bueno, es grave. Pues, la DNCD eh, pareciera que cumple mala fama, cumple eh. operativos. Como yo le llamaría, es operativo, ruta en seco. Cuando hacíamos la veces de gerente de venta, eh, hacíamos, aperturábamos un mercado, X, hacíamos una ruta en seco, que era un reconocimiento, dirección, todo. Ellos hacen ruta en seco para llevar como si fuera operativos reales. El joven hasta los pantalones se bajó. ¿Le estará faltando la inteligencia del organismo? No, lo que está es, de buscar... eh, es un cumplimiento de retorcido. Bueno. Ellos deben aclarar eso y debemos buscar eh, como parte de noticias y de hay que buscar la información. La institución tiene, eh, ha tenido... Pero mire ese muchacho. Un temblor en, en categoría 7, 8, porque semana pasada nos sale de un escándalo por el caso de Baní donde dicen que el acusado, que se entregó eh, del dueño del punto de droga, esa era el, la niña bonita, así le dice el senador de Bede que era la niña bonita de la DNCD. Entonces nos sale de un escándalo uno tras otro. Que se investigue y se den informaciones hasta las últimas consecuencias. Seguimos el orden del guión y las declaraciones que daba el presidente de la Federación Dominicana de Estudiantes, el Felabel el dirigente del de agua Recinto San Francisco de Macorís el Martínez hablaba, si podemos volver a poner sus declaraciones en torno al uso del puente peatonal, ese puente que ha sido tan criticado y que se le ha dado tan poco uso, pero que representa para ciertos eh, eh, sectores, esta inseguridad. Que no tiene capacidad ese pueblo para, para recibir el paso de los miles eso, de estudiantes, eso. pero que todos los estudiantes es no pasan al mismo tiempo eso. por ahí, Es ¿no? ilógico, es una es. justificación que no, yo es, entiendo. De que lo hayan dejado abandonado, que el ayuntamiento no se haya preocupado o que se vea, él, mira, De que tuviera problemas de electricidad en un momento. O que, que se no vea medio deteriorado de pelado. Porque lo Pero que no tiene me digan es, es, que no aguanta el peso de 100 entres. El 200, Ministerio 200, de la pública economía. le dio una pintadita bonito a Mira. Eh, o que le aseguren que le, refuercen, además, que le refuerce. Además, el tránsito eh, peatonal. todo eso. Oh. El tránsito peatonal de ese puente a la capacidad que pueda tener. No es cierto que eh, se, se pueda se pensar. Se abandonado de, por la falta de uso. Sí, por uh -huh. falta de uso. Pero tenemos que ser un poco conscientes de que hay que regular ese paso vía terrestre. Uh -huh. Necesariamente tiene que hacerse por el puente. Y obviamente que hay que reformarlo, hay que darle un mantenimiento que le sea atractivo también cuando se cruza el puente. Mira, no tiene alumbrado. No, porque eso se ha perdido, lo han roto todo. Y una parte de la imagen donde el peatón tiene que ponerse en la parte de hierro para cesar al puente, se ve muy corroída, que hay que tener cuenta que no estén desoldadas, que estén bien, bien Pero estructuradas. Pero no, claro todavía. que sí, eso está correcto. Es que no, a la falta de mantenimiento bien está ese puente, sí. entonces si nunca se le ha dado mantenimiento. Es hora ya de que las autoridades, el ayuntamiento, bueno, eh, le den una manita a ese puente que Ya que le prohibieron el paso y qué bueno, vía volándose la, eh, la, la parte verdor del medio de la avenida Manolo Tavares Justo, entonces que no era correcto pasarse y volarse y arriesgar su propia vida para cruzar al frente a los centros que hay ahí comerciales. Entonces es importante... Es importante que crucen los estudiantes por el único claro. paso que, de que hay. Va, existe, vamos a escuchar la declaración. Vamos a permitir, doña Felicia, que ha llegado ah, con sí, el café. No. Buenos es días, mañana. doña Felicia. Vamos a escuchar bueno. la declaración de Joel otra vez, donde él dice que ese puente no tiene capacidad gracias. para que los estudiantes crucen por ahí. Gracias. Vamos a, gracias. Vamos, vamos a escuchar Escuchemos a Joel gracias. Martínez. Pero antes, una llamada telefónica. Buenos días. Buenos días decirte Oye, este es de pueblo nuevo, de muchacho. Oye, el pueblo nuevo está tirado, está buscándolo. que tiene que apagar el vehículo, y un vehículo que un por aquí, por el baja. Y anda cargazo, vienen aquí a meter más de cinco veces un par de muchachos. Se tiene que apagar el vehículo de ellos, se lo que hay cristal, y un carro de un vecino también. Pero, ¿quién le rompió el cristal al vehículo? La gente cuando empezó. La comunidad, son tirando piedras, la gente sabe que siempre tira piedra pero no se le puede culpar a él yo diría porque fue un fue un conato fue un conato espontáneo por la forma en que ellos hacen sus operativos en seco porque no tienen no creo que tuvieran ninguna orden contra ese por lo que me han dicho eso hay que trabajar, porque aquí viene cargado el muchacho sí. y allí han venido más de cinco veces. Ah, bueno, pues y, el muchacho yo, debe yo de... El muchacho debe asistirse de un abogado o de una personalidad de aquí que lo proteja, que le garantice, para que explique por qué anda la DNC de atrás de él. Porque algo entonces debe tener, si es Ay. que es recurrente. Bueno, bueno. A menos que vuelvan con ¿Salud. otro asunto eh, personal. Vamos a escuchar no, a Joel okay. Martínez, si ya la producción la tiene listo, por este asunto del puente peatonal de la UA San Francisco de Macorís. Que hay que buscarle una solución a eso. Eso no puede continuar así. Claro. Si el puente lo necesitan, el puente tiene que estar en condiciones claro. para que lo puedan usar. Sí, pero. Estar alumbrado. Debe detenerse. Sí, debe un hacerse un levantamiento por de expertos, cruce. por expertos. Claro. Sobre y, el, y ver la, verdaderamente la capacidad. Ok, la, la, la inquietud de Joel. Es, es válida, válida porque en cierta forma se ve deteriorado Pero no es un deterioro donde tú puedas decir que hay una corrosión tal Que, el, que uno de, las, de los tubos de la, de, de la unión está a punto de caer No se ve así, se ve con pintura deteriorada Se ve con una ausencia de, de mantenimiento y limpieza en las escaleras hay un, una práctica que han utilizado ese espacio como una especie de, de, de vertedero satélite de los comercios que están ahí. Y eso hay que evitarlo. Y de Atraco también. Vamos a escucharla, Joel. ¿Nos tienen listas las declaraciones de Joel? Por favor, vamos a escucharlas.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 la universidad de que a ese puente se le haga un, un estudio y que ese estudio revele cuál es la condición real del puente peatonal de este centro. Yo, estoy de, yo soy de lo que cree. Es bueno hacer el levantamiento. Que el levantamiento, no. hay un departamento de estadística y de investigación, sobre todo. ¿El Ministerio de Obras Públicas. No, puede pasar no, no, por no ahí la también. propia universidad, su departamento, su decanato de ingeniería. Y el de estadística o el de investigaciones, puede hacer el ejercicio a su propio provecho para presentarlo a la autoridad y a la, y a la luz pública para dar respuesta a Joel. Planta es una, física. El plan, departamento de planta ah, física. Ah, bueno, en el, de el de departamento ingenieros. de planta física es un departamento propicio para esos fines porque es el que evalúa constantemente los espacios y la infraestructura de la universidad. Pero a la vez puede servir de ejercicio de tarea para los estudiantes eh, y que estén cursando la, la, la, la materia de investigación científica o la de estadística o la de ingeniería para determinar la fuerza o la calidad que tiene aún ese puente. Pero yo me pregunto, también saber el tránsito peatonal que va a recibir con el sesgo o con el límite que tiene ahora el no poderse cruzar desde hoy se puede hacer el inventario yo de inter... una cantidad de horas y de momentos que son los momentos en que hay más flujo yo, yo, yo interpreté... y hacer el levantamiento y se va Por a dar, semana, le, me, va me dar dirá, a sí. le va a dar yo no creo que hay que yo, yo interpreté a Joel en el caso de la incapacidad refiriéndose a las condiciones físicas del puente pues ahí que estamos ¿verdad? Sí. No en las condiciones de no tener capacidad para que los estudiantes crucen por ahí Sino por el deterioro en que se encuentra el peatonal en estos momentos Pero yo creo que eh. tienen la solución la propia universidad Que es la, la beneficiada de... Señores, nosotros venimos con este problema Desde cuando yo fui regidor, viene, en el primer viene periodo Viene de lejos Y yo favorecí... Y lo expliqué a la comisión Que mi opinión Debía de ir Una baranda Una, una, una verja Próximo Inmediatamente saliendo del recinto en la, en la acera Cuestión que el estudiante Se dirigiera hacia la izquierda Para montar los vehículos Y otro que se dirigiera hacia el puente Lo recuerdo como ahora Eso está grabado Le dije el cierre del cruce hacia la izquierda, cuando se pusieron aquellas barricas, cuando Feli, ¿lo recuerdan? Sí. Y mi amigo, director de entonces, Rafael, dijo, oh, ¿y quién me paga gasolina? Porque entendía que la gasolina se le iba a esfumar cuando la diera frente al estadio y se regresara. Ahí es que la estamos dando, en un... Vea usted. Entonces, eso quedó en discusión. Luego fueron los comerciantes, que son el, el, el, la, la resistencia más fuerte, no es ni siquiera los estudiantes, yo sé que son los comerciantes, porque ellos fueron porque allá le, al ayuntamiento. Porque le baja la venta. Porque Dicen si los que estudiantes, los estudiantes dejan de ir, pero no, el que tiene la necesidad... tiene que crearle las, las herramientas a los estudiantes adentro, para que adentro. no tengan que salir de ahí, de esa zona, que tengan eh, fotocopiadora, librería, surtida, para que... Eh, no, no tengan que arriesgar su vida cruzando Haciendo un, un, un, un preámbulo, eh, no, un preámbulo o un espacio, quiero recordarle que hoy el Consejo Económico y Social del municipio se reunirá en una rueda de prensa en el local de la Plaza Juan Pablo Duarte, en la calle San Francisco, o Olegario Tenares, porque es en la Olegario Tenares que se entra. Y allí Verán eh, se va a exponer un primer proyecto por el desarrollo de San Francisco y la provincia de Duarte gracias a Rafael Fernández a Agni que nos vuelve a enviar un recordatorio y invitar a la prensa y a toda la sociedad a que esté pendiente para ver si en algún momento vemos de una vez y por todas y sin protagonismo algo que sea propio nuestro porque hemos participado de actividades como esta con la intención de crear un, un espacio de discusión y de implementación de un plan estratégico de desarrollo donde todos los sectores estemos acordes y caminando hacia un mismo objetivo, que esos fueron mis proyectos en aquel pasado cuando participaba, pero cuando uno le plantea eh, esquemas reales lo echaban a un lado porque parecía que querían ir por el mismo derrotero. Si no, hay, si no hay proyección y empoderamiento de la sociedad, no habrá desarrollo o no habrá plan de desarrollo, porque solamente así se logra. Pues entonces yo estoy de acuerdo con que esta rueda de prensa se proyecte y que se hagan los talleres que eso ha de requerir. Así es, bueno nos vamos a una brevísima pausa, tras esta volvemos con el tema central del día de hoy que le corresponde a Fulgureña, así que quédese con nosotros. Gracias por permanecer con Gracias. nosotros acá en De Mañana. Gracias a Samuel Ortega, que nos manda un video en el WhatsApp. Joel Martínez también escribe en el WhatsApp y manda un aviso. Dice que, atención, la selección de asignaturas inicia hoy, lunes 14 de enero, y finaliza el 21 del mismo mes para estudiantes activos. El reingreso dice que para estudiantes que realizaron reingreso, la selección inicia el día 23. Ahí está el aviso, Alberti López, así está ahí, Alberti López o Alberto, dice buenos días, con relación al puente peatonal, el señor Fulvio, como es muy amigo del síndico, que hable con él con relación al puente para que le dé mantenimiento que le pongan luces para que los estudiantes puedan usarlo de noche sin ningún temor que lo vayan a atracar. Gracias. A mí me parece. La si mal no recuerdo. Uy, tú eres muy amigo del alcalde, dice. Él. Claro, yo soy amigo Qué de él. Eh, Compañero de partido. De trabajo. Y de, trabajo. Y de trabajo. Y amigo, y amigo. Y amigo. Entonces, le aunque quisieron, aunque quisieron meterlo al medio, un, un, un paginero, amigo. Ay, ay, ay. Mira, la Junta Central Electoral al parecer informa que hasta la fecha no se, ha, no se encuentra apoderado ni se ha pronunciado sobre inscripciones de propuestas de precandidaturas, ni candidatos para la elección. Eso es bueno aclarar porque hicimos el comentario en base a una fuente Revista 110. de Revista 110, que tiene también eh, mucho poder de información, que, hay, que tiene credibilidad, pero, pero contrasta totalmente. la... La fuente principal, la fuente la principal a lo que dice la Junta para dejar entrever que si se habla de cuestionar una candidatura tendría que ser sometida a las candidaturas oh, y hasta suele. la fecha no hay. No hay, Entonces, así es. aclarado el tema. Parece ser que eso se recoge de algún ambiente electorero por ahí. Bueno, eh, hay que recordarles a las damas que vistan de Adasa Elements, haga como yo, vista de Adasa. Elements, ubicado acá en San Francisco de Macorís, en la calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedo. Ahí estamos, también tenemos servicio en Santo Domingo. Nos pueden llamar al 809-952-2150 en Santo Domingo y aquí en San Francisco, al 809-841-9955. Puedes escribir por WhatsApp, pero también estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Ahí nos encuentra Adasa Elements, vestido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 supermercado Almanza les recuerda que no debe salir de las Guaranas para encontrar lo que busque en un supermercado repleto y por departamento. Ahora se ha unido en Navidad y esta época del año, de inicio de año, con Únase para llevarle miles de pesos en premios, fines de semana, cruceros, televisores, en fin, y siga disfrutando de las grandes ofertas por cada 500 pesos de compra, recibes un boleto y ya estás participando. Así también aprovecha para buscar una bolsa reusable con, para que esté en la campaña ECOBOLSA y evitar o reducir el uso de plástico. Supermercado Almanza, calle principal 34 a Las Guaranas. Aceptamos tarjeta Solidaridad y tan nuestro como Las Guaranas, Supermercado Almanza. Bueno, bueno es, es el, el tiempo del tema central. Ya está listo. Fulbreña, adelante. Gracias Raquel, gracias Francis. darle las gracias también a todos los amigos y amigas que nos ven en el diario Vivir y nos eh, expresan que ven el programa. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este esfuerzo que hacemos desde aquí, desde mañana. Hoy quiero compartir con ustedes una correlación entre algo que está pasando en Estados Unidos que me llamó la atención, a raíz de el corte financiero que hay en Estados Unidos del gobierno federal, que prácticamente constitucionalmente está paralizado bueno. y que no le puede pagar a sus empleados en estos momentos, sacaron a relucir la cantidad de empleados Francis. 800 mil empleados de Estados Unidos. Así ¿Y es. qué me llama la atención? Una relación con nuestro país. Para que usted tenga una idea, Estados Unidos tiene mil kilómetros cuadrados. mil kilómetros cuadrados. Cuando usted divide esos 9 millones... 834 mil kilómetros cuadrados entre el territorio nacional República Dominicana que son 78 mil 848 kilómetros cuadrados cuando usted divide todo ese país en ese paisito que nosotros tenemos nuestro país cabe 125 veces en Estados Unidos ¿escucharon bien? República Dominicana cabe en Estados Unidos 125 25 veces. Y Estados Unidos tiene 800 mil empleados de gobierno federales. ¿Y República Dominicana cuánto tiene? 10 millones, algo desde el último censo. ¿Cuánto es que tenemos de empleados? ¿Cuánto tenemos de empleados, Francia? Yo he perdido la cuenta. Por encima de 600 mil empleados. Casi alcanzando los 800 mil casi, casi, de, de, de Estados Unidos. Unidos. <ríe> Estados Unidos tiene 325.7 millones de habitantes. Y nosotros tenemos 10 y pico. 10 y Atender y 300 y... Bueno, obviamente que el gobierno federal... Sí. Porque el Estado o los estados tienen más empleados. Sí, sí, sí, porque se trata de una democracia de estado, Correcto. por eso tiene eh, sí. eh, Estados Unidos. Eh, yo tengo unos... Pero como federal abarca todo el país. Correcto. Entonces, es lo mismo que aquí. Esos empleados están hoy, <risa> que aún no han recibido su salario porque los demócratas tienen varado al gobierno federal y no han provisionado o no han dado el paso para provisionar de los fondos que requiere para cumplir con ese requerimiento. Eso ha pasado varias ocasiones, pero este sí se ha demostrado que es el periodo más largo sí, en sí. que la lucha interna o la lucha de poder, como si tú estuvieras, Estrangulando al que está gobernando. Pero donde yo quiero llegar. Pero es más. la gente la que sí, tú estás afectando. Sí, al sí. propio pueblo. Sí, al propio pueblo. Porque Pero, de ahí 800 mil empleados. Sí. ¿Cuánto dependen de eso? Sí. Son millones de personas. Sí, son millones. Si tú le extrapolas a tres personas, ya afecta casi a tres millones de personas. Ya. Entonces, a donde quiero extrapolar esta relación es lo pequeñito de nuestro territorio y también la poca comparado en millones con Estados Unidos, y la diferencia que hay entre empleados públicos con nosotros, siendo un país pequeño, y lo que, lo que refleja rápidamente es que la fuente principal de generación de empleo es el Estado, aquí en República Dominicana, es el Estado, pero empleo de mala calidad, trabajo de mala calidad, porque no se fomenta de una manera seria y coherente la generación de empleo eh, de calidad. Entonces, miren qué sucede, que menos del 2% de la población dominicana gana más de 100 mil pesos, menos del 2%. Ya ustedes saben quiénes son los que ganan más de 100 mil pesos, menos del 2%. Y aproximadamente el 6% gana un poco más de 20 mil pesos. Después, el resto, 80%, 85%, lo que gana está por debajo de 20 mil pesos. Mientras que la canasta familiar, la más pequeñita, el quintil, como le llama el Banco Central, ronda los 32 mil pesos mensuales. Esta inequidad en la redistribución de la riqueza nos refleja lo que pasa con lo que generan estos empleos en base a lo que se capta por empleo con relación al Producto Interno Bruto. Si nosotros juntamos los trabajadores de España y lo que ellos perciben como salario representa el 47% del Producto Interno Bruto. Si reunimos a los, a los trabajadores de Italia, lo que ellos perciben como empleo, como salario, representa el 40% del Producto Interno Bruto. Y si reunimos a los trabajadores dominicanos y sumamos los salarios que ellos perciben, esto representa apenas el 15% del Producto Interno Bruto. ¿Qué refleja? Una inequidad en la redistribución de las riquezas una disparidad total en la redistribución de la riqueza y unos empleos de mala calidad y muy mal pago, trayendo como consecuencia pobreza, trayendo como consecuencia falta de erradicación de la pobreza. Eso se pone en contrapartida con tanto crecimiento que nos da el Banco Central. ¿Y a dónde quiero llegar? en los puntos de corrupción, que son los ejes fundamentales de este gobierno para ellos hacerse ricos. Por ejemplo, el Hospital Regional San Francisco de Macorís está pautado de acuerdo a su planificación. Pero de 2014 o 2013. ¿no? Sí. <risa> y también tiene un costo ya estimado, aunque la hoy soy siempre hace lo que quiere, no tengo por qué creer en eso, un costo estimado de, seis, de 600 millones de pesos, la hoy soy Pero usted se encuentra, por ejemplo, con este caso de corrupción, la carretera del Nordeste, carretera que va desde las Américas hasta Samaná. Se hizo hasta las terrenas. Se hizo en dos eh, etapas. La primera etapa, 150 millones de dólares. La eh, 150 millones de dólares, 107 kilómetros. La segunda etapa, 150 millones de dólares, 27 kilómetros. Y ahora le aumentan los peajes. Para usted ir a y de vuelta en esa carretera tiene que dos mil y pico de pesos, más 3 mil de combustible, ya usted puede saber. Están sometiendo a Samaná y las terrenas a eso, a que, a que no se desarrolle. Pero ¿qué sucede en esa autopista? Esos, esos 300 millones de dólares fueron tomados con préstamo en bono. A 20 años, si usted lo suma y le pone los intereses, esos 300 millones de dólares llegan a 700 millones de dólares, que tiene que pagarlo el pueblo. Ahora, ya se han pagado de peaje sombra, que este año se van a pagar 2.600 millones de pesos contemplados en el presupuesto, ya se han pagado más de 20.000 millones de pesos. Y no se hace una, una investigación de ese contrato, porque aparentemente... Hay contuvenio ahí en ese contrato de personas poderosas, que son personas que están en el Estado, que son compañías que corresponden a miembros del Estado o a miembros del partido que está en el poder. Entonces, con eso, señores, solamente con lo que se le da un año, se estarían construyendo, se estarían construyendo cinco hospitales, como el Hospital Regional de San Francisco de Macorís, como el que se va a construir aquí. Cinco. ¿Y cuando Con es? solo un año que se le da de peaje sombra a esa corrupción. Y si nos vamos a la parte de la Cancillería, lo que se reflejó ahora por investigación hecha por periodistas, probos y serios, que nosotros tenemos en el Consulado de Estados Unidos 108 vicecónsules vice y Estados Unidos solamente reconoce 14. Ahí se está pagando una millonada por encima de los 150 millones de pesos. Todos los meses de corrupción. Pero no solamente ese consulado. Son la mayoría de los consulados que tiene el país en el mundo. Están bajo esa corrupción. Porque la cancillería se está prestando para corrupción. Y el canciller lo sabe. Y también lo sabe el presidente. Que desde ahí se está corrompiendo que desde ahí se están usando los fondos del Estado para corromper. Y quien se va para allá, y quien se va para ese partido, y quien está ahí, está siendo partícipe también, en la mayoría de los casos, de esa corrupción que ahí se está dando. Y peor aún. Y por eso, es eso no tenemos mejores salarios. Y por eso tenemos más delincuencia. Y por eso tenemos más muerte en los hospitales. Muchas gracias, Fulvio. Bueno, en el WhatsApp, que termina. Se creen diplomáticos y embajadores. Todo eso coge peso. El número que termina en el 6846 manda la foto de esta beba hermosa. Bravo, Así que felicidades placo. para Jennifer Severino. Eh, de parte de sus padres, Jelida y Miguel, está de cumpleaños Jennifer Severino. Ahí está en pantalla. Gracias a Wilson Marcelino que manda estas fotos eh, de otros accidentes. Que dice que la bomba nueva de los aguayos hoy lunes a primera hora. Pero miren qué terrible accidente. Ojalá y no haya personas mm, heridas wow. ni, ni y que hayan fallecido tampoco. Señora, pero, miren pero mire eso. el camión blanco cómo impactó. O la camioneta roja se le estrelló. No sé en qué circunstancia fue, pero ahí están. Miren las fotos que nos acaba de mandar Wilson Marcelino en la bomba de los aguayos hoy lunes. Con esta información nos vamos. Retornamos mañana, si Dios quiere. Buenos días. Buen inicio de semana laboral.